Bueno, pues ya estamos una vez más en vivo y a todísimo color. Así es. Eh, esperamos que les gusten las imágenes que vamos a estar presentándoles en este momento. Precioso. Que cada imagen que les presentemos a través de aquí de la pantalla también sea de, de su agrado. Pero más Así que la, lo que vaya a ver en la pantalla, lo que vamos a platicar, porque el tema de hoy... El mensaje. Es un momento de reflexión. Así es, Con el tema. Es. Cielo nuevo y tierra nueva. El mensaje está precioso. Y precioso. Pues queremos que sea una tierra nueva, un cielo nuevo. No tierra nueva. Pero sí. lleno de la presencia de nuestro Dios. Sí, amén, amén, así es. Y esperemos poder reflexionar junto con usted y que podamos visualizar esa hermosa. Pues sí. el ciudad santa. El mensaje. El mensaje. Que vamos visualizarlo es. con toda plenitud, así mi amado, es. mi amada. Porque creo que estamos muy lejos de hacer las cosas como a Dios le agrada. Sí, nosotros. So... Que creemos, creemos, verdad. Sí. Y lo decimos por lo que toca de nuestra parte. Y si nosotros así nos sentimos. Ay, cómo te sentirás tú Bueno Sí, es que pues, en realidad así es Somos sus amigos Sus amigos de siempre, Elida Madrigal Y Rafael Cavazos Rafael Cavazos, así es eh, Como siempre Sean bienvenidos todos y cada uno de ustedes En este tiempo, en este momento De, de reflexión, de mensaje Para todos y cada uno de ustedes Primeramente nosotros Y luego ustedes <risa> Así es, es que to, todo lo que. To, todos estos mensajes son para nosotros también. En, primero, todos, en primer lugar. Todos, todos. Ni modo. Primero nosotros y después ustedes. Así, así sí, es. Viene mi Dios. Primero nosotros y después ustedes. Así es. Y, y, porque necesitamos presentarnos delante del Altísimo para poder presentarles después a, a ustedes lo que Dios es, es. nos da a nosotros, ¿verdad? Entonces. Porque Así si es. no tengo nada que ofrecer, te van a separar las huecas, las vacías, que no, no tienen que no tienen sentido que no tienen sentido ni, ni nada, ¿no? Pero sí tienen sentido. Ok, entonces mi esposa cuando dice Elida Madrigal, bueno, es que era el nombre. De, de cuando era sí. mi novia. Claro, y lo que oh, pasa yeah. es que es, es, sí, siempre, eh, o sea, nos acostumbramos cabazos, cabazos, cabazos y cabazos, pero no conocían mi, mi, mi apellido. Entonces, ahora soy madrigal de cabazos, para que sepan y <risa> <si> conozcan. <risa> okay. Así. Eh, pero vamos a estar recordando un poquito del ayer. Eh, por por el mensaje. Cuestión, por, eh, exacto. Por el mensaje. Por cuestiones del mensaje. Así es. Y, y, y fíjese lo que nos dice el, el libro de, de Apocalipsis de Juan. Ajá. Eh, en, en el capítulo 21. El y que empieza 21. ahí con el título Cielo nuevo y tierra nueva. Cielo nuevo y Tierra Nueva. <ríe> y hace rato que lo estamos platicando mi esposo y yo eh, nos hizo recordar algunos detalles de un ayer que estamos en un hoy no en un hoyo sino en, en un, en en un hoy. hoy en un hoy, en hoy. <coughs> así es y fíjese lo que dice la escritura y vamos a entrar de lleno porque no ya. sé qué tanto le vayamos a avanzar eh, con el tema del cielo nuevo y tierra nueva y ahorita te vamos a hacer una pregunta a ti Así es. Ojo, mucho ojo, porque te, la pregunta va a ser para ti, porque te queremos incluir en esto. Y empezamos ahí con el, el, el, el 21, verso 1. Perdón. Sí, verso 1. Nos dice de esta manera, dice, vi un cielo nuevo y una tierra nueva, pero el primer cielo y la primera tierra pasaron. Y el mar ya no existía más uh -huh. Nos habla ahí Juan Porque fue una, una visión que él tuvo, ¿verdad? Eh, sí, fue la, la tercera visión que, que él tuvo ahí eh, es lo que está narrando aquí en, en, en esta parte de la visión Y vi un cielo nuevo y una tierra nueva Porque el cielo, el primer cielo Y la primera tierra pasaron Y el mar ya no existiría ya más. no existía más uh -huh. ¿Qué, qué, qué tremendo mi amado, mi amada Así yo es. no sé si tú has pensado en alguna ocasión sobre esto de un cielo nuevo y una tierra nueva y no porque antes vivías en México y ahora estás aquí en Estados Unidos o vivías allá en Guatemala o vivías en El Salvador o vivías en Argentina o en Bolivia en Venezuela, en Cuba, en qué parte. Así es. Y estás viviendo ahora en un cielo, bajo un cielo nuevo, pero en una tierra nueva para ti. Uh -huh. Pero lo que Juan nos está aquí hablando, a través de las Sagradas Escrituras, nos está presentando ese, ese panorama de ese cielo nuevo y esa tierra nueva. Y esa tierra nueva. Y ojalá que la podamos visualizar ahorita y que nos demos cuenta hasta dónde nosotros mismos no estamos llevando la secuencia que Dios sí quiere que tengamos en esta vida. Sí, sí, sí. Y ahorita sí. vamos a hacer algunos comentarios más adicionales. <coughs> y dice el verso 2, muy bonito, y yo quiero que lo... Le pongan mucho cuidado y mucha atención, por favor. Dice, sí, sí. y yo, Juan, vi la santa ciudad, la nueva Jerusalén, descender del cielo de Dios, dispuesta como una esposa ataviada para su marido. Fí fíjense nada más. ¡Wow! ¡Wow! El ejemplo que pone, y, y el ejemplo que lo pone, nos lo pone a manera que tú y yo podemos uh -huh. visualizarnos en esa condición. Así es. Yo no sé cuántos años tengas tú de estar casado o casada. O si seas todavía soltero o soltera. Pero vamos a visualizar tantito. Vamos a pensar que eres una persona soltera. Y que tienes tu novia. Hablando de un uh -huh. hombre y una mujer, ¿no? Pero me voy a dirigir hacia ti, mujer. Uh -huh. ¿Cómo te gustaría presentarte ante el esposo con el que estás contrayendo una nupcia? Uh -huh. Y yo le pregunté a mi esposa hace rato. ...que me describiera... ...ella... ...¿cómo lo hizo? Como, como, como un jefe. Sí, ¿Cómo, no, pues. ¿Cómo lo hizo ella? Porque... Eh, ...ella se desposó conmigo... Eh, ...hace unos días nada Unos más. poquitos. Eh, no vas a decir que ya son más de 50 años... ...porque van bueno, a que estamos bien viejitos. Pero... ...esto aconteció... Esto es real. Lo vivimos nosotros. Y quiero que me des una descripción. ¿Cómo es lo que dice aquí Juan? Uh -huh. Dispuesta. Ojo. Dice dispuesta. Uh -huh. Como una esposa ataviada para su marido. Uh -huh. Cuando ya se llegó el día uh -huh. de contraer el matrimonio. Sí. No te voy a preguntar si te acuerdas, porque pues, <ríe> seguro que Bueno, sea. no, pues eh, eh, lo que pasa es que um, yo creo que toda mujer, cuando se va uno a casar, quiere uno lo, lo mejor. O sea, quieres estrenar todo, que todo sea nuevo, todo, todo lo que te vas a poner sea nuevo y el vestido el vestido que vas a, a lucir pues que sea eh, hermoso, precioso, blanco con tu con tu velo, con tu corona, con tus joyas, eh, con tu, tu arreglo personal, este, maquillaje, to, todo, porque te quieres ver preciosa, una novia preciosa. Uh -huh. Eh, el mejor perfume, en fin, quiere uno lo mejor uh -huh. eh, para su marido y, bueno, pues, eh, para la gente, ¿no? Uh -huh. No, no, Porque para el marido. Para el marido y, y la presentación para ah, para la, la, para la sociedad, sí. Uh -huh. Ajá, eh, tienes que ir bien bien presentado, ¿verdad?, de, de, de lo mejor, entonces tú, tú ves este... Eh, las novias que salen en la televisión, bueno, pues salen muy bien ataviadas, oh, sí. muy, muy, uh -huh. muy bonitas. Entonces, este, pero bueno, eh, eso es en cuanto a lo exterior. Uh -huh. Es a lo exterior. Uh -huh. Lo que no se ve, que es eh, el, el, el corazón, uh -huh. el espíritu, el alma, eso es a lo que el Señor se refiere. Esa es a lo que el Señor se refiere, una persona este, eh, sin mancha, sin arruga eh, en, en, en, en, en su en su vida, en sus, sus cosas que, que, que tiene que, que tener siempre limpia su mente, su corazón, todo, todo eh, lo mejor para el Señor. Uh -huh. Una entrega, una entrega total, total, olvidándote de, de todo lo exterior. Porque es para, para el Señor. Y pues se lo pone aquí como ejemplo. Dice, dispuesta como una esposa uh -huh. para su marido. Sí. Y, y es que cuando la persona se contrae en ese matrimonio, la mujer va toda dispuesta para el marido, para una sí. entrega total. Una entrega total, sí. Me pongo chinito. No de ese momento, sino de lo que a lo que Dios está refiriéndose. Sí, sí, sí. Ay, ay Señor. De que así debe de ser nuestra entrega sí. para con Dios. Mira, me sigo poniendo chinito, chinito. Así es, así es. Es una entrega, pero para con Dios. Para con Dios. Y nos pone como el ejemplo. De la mujer que se arregla preciosa para el marido. Para el marido. Y se entrega a él. Amén. Así es. Y ahí es donde empieza... Una nueva vida. Y, bueno, sí. Pero ahí es donde empieza el comentario que queremos seguir haciendo. Uh -huh. ¿Cómo es nuestra entrega hacia Dios? ¿Para tener una religión? ¿Para tener un, un, una nueva costumbre, un, un nuevo uso de, de, de vida? ¿O es para que Dios nos cambie y nos transforme para su honra, para su gloria y para su alabanza? Amén. Así es. Déjenme comentarles algo de la experiencia que nosotros hemos vivido. Por la gracia de, de, del Señor, hemos podido estar en diferentes lugares ministrando y acudiendo a, a un servicio. Uh -huh. O sea, a un culto, a un, culto, un uh -huh. templo. Y lo que no podemos olvidar es cuando en ese templo se guardan las costumbres entre comillas viejitas, de que si hablamos del coro, del grupo de, de muchachos, muchachas que quieren... De cantan, la y adoración. Van muy bien ataviados. Ah, sí. O sea, el... Hemos en, en diferentes lugares. Pero de lo que yo me quiero recordar en este instante y en este momento y lo quiero compartir contigo, lo, que lo queremos compartir contigo, uh -huh. es que así debiera de ser siempre en todo lugar. Sí. No nada más en algunos lugares, sino que así debiera de ser en todos los lugares. ¿Por qué? Porque es para Dios. Es que el respeto, el, el respeto debe de ser siempre porque es para el Señor de señores y el Rey de reyes. O sea, eh, como que se olvida eso. Sí, y si esto lo hacemos para con Dios, uh -huh. o para Dios, lo menos que podemos hacer es estar ataviado como cuando la mujer se prepara para entregarse el marido. Así es, así es, eh, definitivamente. Así debe de, de, de ser, ¿no? Debiera de ser o así. Debiera de ser así. Pero no lo es así, lamentablemente, en todos los casos. Pero, o sea, va pasando el tiempo y... Se van cayendo nuevas costumbres. Y como que se va olvidando eso y como que se hacen rutinas. Eh, la, eh, rutinario, exacto. rutinario y como que no... No, no percibes este el, que lo que estás haciendo es para el Señor. Y, y, y, y de ahí viene la, la, la, la decadencia, la decadencia, la decadencia. Eh, eso, eso... Se va cayendo en una costumbre indebida. Indebida. Porque va decayendo. Sí, va decayendo. Es como cuando la persona jamás ha sí, dicho sí. una mala palabra, pero las empieza a escuchar, empieza a decir una, otra y otra. Y para cuando más acuerdas, su lenguaje cambió total y radicalmente. Sí, definitivamente. Nosotros sé si lo hemos es. visto, por ejemplo, en algunos programas que hay de, de, de televisión, uh -huh. o, o que son de, de, de videos de YouTube o de Facebook o de donde sea. Uh -huh. Cómo se va degradando el lenguaje en las personas. Sí, sí, sí. Y usamos un lenguaje tan florido que se nos hace ya hasta normal. Sí, porque pues sí lo, lo, lo escucha siempre y pues, pues así habla, Y habla, como que te Y acostumbra. entonces, mi amado, mi amada, ahí entra el detalle de que nos olvidamos de lo que dice la escritura, que debemos de presentarnos como esa novia, uh -huh. que se arregla, se decora para entregarse al marido, porque dice aquí, uh -huh. dispuesto. Quiere decir que vas dispuesta, dispuesta a una a, entrega total. A una entrega total. A una entrega total, sí. Y entonces, los que hacemos videos como nosotros, y que hay cientos sí, no, y pues, cientos y miles de gente que los hacen, de todo tipo, de todo calibre, sí, de toda forma. Así es. Algunos lo hacen hablando de la palabra de Dios, o, o otros con otro tipo de mensajes otros cantando bien, bien o sea, desbaratados y, y otros de noticias y, y de comentarios y ajá. en fin pero y, no importando cuál sea el tema la disposición debe ser la misma la calidad, la calidad. de lo que hacemos que no se degrade. No, no debe de decaer no no, eh, es que en, en realidad este, hace falta la esencia de, de, de, de, de del, o sea, la, el amor, el amor a, al Señor y, y, y hace falta mucha enseñanza este, para la cuestión de, de los, uh, por ejemplo, los que se ministran, los que ministran en, en el altar, uh -huh. este... Que, que son pues, los muchachos, la alabanza, los que cantan y todo, este nosotros sentimos, pensamos que debe de ser bien presentables. Debe de, bien presentables. de ser así. Uh -huh. Y no, pues muchos pues, van, van, van. Sí. Y, y el problema es que se va degradando. Mire, conocemos un templo. Que cuando estaba en un edificio anterior. Tenían ese tipo de orden. Así. Sí. Bonito. Que, que todos todo bien arregladitos, vestiditos. Nosotros hombres de, sí. de saco y corbata. Este, sí, debe de haber una disciplina. Eh, y la mujer pues arregladita, pintadita y todo arreglada. lo Arreglada. Pero van cambiando las situaciones se cambia sí, el edificio sí. viene un nuevo pastor y trajo una nueva idea sí que para poder llegar a las juventudes que para llegar a la gente nueva y se empieza eh, esa descomposición Mucha tecnología o sea, eh, independientemente empieza a, a, a la, la decadencia y, y ese pastor ya no existe, bueno, ya, ya, ya no en, en, al menos en este lugar. Sí, cambió. Se cambió. Y vino otro, y sí. más o menos similar. Si, si, eh, similar. Y el que hace ahorita, pues como que agarró la onda, por pues así como dicen los muchachos, ¿verdad? Sí, sí. Eh, casi de los anteriores. Uh -huh. Y entonces ya ni siquiera en la prédica. La persona va bien vestida. Uh -huh. Y el grupo de alabanza van como quieren, con cachucha los hombres. Eh, las chicas con pantalones rotos y, y los hombres también en ocasiones. Y, y, y me da cosa de que están presentando un cuadro, una imagen... Que demuestran más pobreza y miseria que cualquier otra cosa. Sí, pues sí. Porque si ve, podemos ver en la calle, pobreza espiritual. Las, las personas que traen su ropa pues maltratadita y cosas por el estilo, es por su uh -huh. propia condición económica. Uh -huh. Pero cuando tú vas a un templo y vas en esa condición, no vas porque no tengas una mejor ropa. Sí, ¿por qué la moda? Sí. Sí, ahorita se, pues, se sigue mucho la cuestión de la, la moda. Entonces, Entonces... Por los medios. ¿cómo, ¿Cómo es que nos dejamos influenciar de, mal? Nada más por sí. los nuevos usos y las, las, las nuevas costumbres. Uh -huh. Yo sé que esto puede estar cayendo muy mal a las personas que piensan diferente que nosotros. Uh -huh. Pero cuando estaba yo aquí releyendo, ya, ya lo hemos leído, escudriñando, sí, eh, tratando de sacarle todo el juguito a la fibra a más la... delgadita de esa carnita. Sí. Y me llamó la atención la palabra dispuesta. Sí. Porque el ejemplo es esta misma mujer con la que yo me hace despose ya algunos añitos Fue una mujer totalmente dispuesta para entregarse a mí. Uh -huh. Y que si lo vemos bien claro y, y a la profundidad pues yo ni la merecía. Pero ella, aún así Uh -huh. se dispuso para mí. Entonces, imaginémonos cómo debe, debemos ser nosotros entonces para con Dios. Uh -huh. No se trata de tener una simple religión. Eso no sirve de nada. Sino esa relación, esa relación. personal con Dios. Así es, así es Y cuando yo estaba leyendo sobre esto Y luego el comentario que hice con mi esposa Preguntándole Que cómo era Porque es la mujer Y es la que sí. La Biblia está hablando De como la mujer, mujer uh -huh. Dispuesta Para entregarse al marido Y la verdad que qué corto nos quedamos en cuanto a la disposición uh -huh. de dar nuestra no entrega completa a Dios. Dar lo mejor al maestro hay, hay un, un himno. Un himno, exacto. Tu juventud, tu vigor. Entonces, pues no se trata de tener una religión, sino una disposición.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 Imagínate, entonces y aquí ya, ya está poniendo un cuadro más, más, más claro. La, más, sí, más precioso, sí, sí. Que nosotros uh -huh. vamos a estar morando con él y él va a morar con nosotros por esa entrega. Por esa entrega, esa entrega. Ahorita nos estamos viendo todavía porque estamos viviendo en este mundo donde no se ha presentado de este cuadro, ¿Ese cuadro que viene sí. enseguida. Uh -huh. ¿Cuándo? No lo sé. Y nadie lo sabe. Uh -huh. Aunque hay quienes quieren profetizar diciendo fechas y muchos se han equivocado. Así es. Y no muchos, sino hasta organizaciones completas se han equivocado en cuanto a las fechas. A las fechas, sí, sí, sí. Porque Dios no, no estableció ninguna fecha. Nada no más que los eruditos, entre comillas, han querido sacar las fechas y les han fallado. Uh -huh. Ok, entonces, ¿y dice ahí en el 4? Y dice en el 4, enjugará Dios toda ¿Sí? lágrima, enjugará. Fíjate bien lo que está diciendo, ¿eh? Entonces, enjugará Dios toda lágrima de, de los ojos de ellos. ¿Y qué más? Y ya no habrá muerte, ni habrá llanto ni clamor ni dolor porque las primeras cosas pasaron o sea las que estamos viviendo ahorita uh -huh. estas son las primeras cosas que estamos viviendo sí. imagínate que ya no va a haber más muerte ya no va a haber más dolor más dolor ya no va a haber necesidad de estar llorando nada ni, ni por nadie uh -huh. sí nomás imagínate este cuadro exacto. por eso es, esto es mucho más que una simple religión Oh, sí, sí, sí, definitivamente Y si donde estás yendo No te están enseñando de esto Y no te están predicando Con la palabra de Dios En la mano uh -huh. Te voy a hacer una sugerencia Cámbiate Y busca un lugar donde sí Se predique la palabra de Dios Y sí te enseñe lo que la Biblia dice Pues sí, definitivamente ¿Por qué? Porque se hace necesario por el, por el bien tuyo Y uh -huh. de los tuyos Amén. Por eso no me interesa en qué religión estés O con qué doctrina estés Siempre y cuando Este libro Venga a ser el libro de tu vida uh -huh. Si es así, así En es. buena hora Quiere decir que vas por un mejor camino Y entonces todos los que pudieron participar en un servicio, todos, todos, todos, todos, hasta el que está en la puerta recibiendo a la gente. Tenemos que estar vestidos como de novia. Bien arregladitos, bien. Bañaditos, arregladitos, pin, eh, pues bien eh, afeita, peinaditos. Bien afeitaditos y todo. ¿Y qué pasa, mi amado? ¿Qué pasa, mi amada? Cuando ve uno los videos, cuando ve uno así las escenas de los lugares y no estás viendo eso, visto pues tú, pues no estarán viendo las escrituras. Y si no, está, no las están viendo, ¿cómo, ¿cómo van a saberlas? Uh -huh. Y si no hay quien les predique, ¿cómo pues, lo cómo podrán van, saber? ¿Cómo saben? Pues sí. Entonces, de ahí es la importancia sí, sí, sí. de que los siervos de Dios, como dicen los, los chavos, o bueno, lo decimos, ¿no? Sacar la antenita, sacar la antenita, para que agarre la onda. Sí, sí, sí, sí. ¿Por qué? Porque es la instrucción que vamos a dar a los que vienen detrás de nosotros. Así es. Eh, de, definitivamente, es que uh, falta mucha enseñanza. Ah, ahí viene una, una cita ahí en, en, en Isaías, Isaías 52.1. Dice, despierta, despierta, vístete de poder, Oción, oh vístete tu ropa hermosa, oh Jerusalén, ciudad santa, porque nunca más vendrá a ti. Incircunciso ni inmundo. Sí, nunca vendré a ti. Porque, ah, sí, nunca es tiempo, ¿Por qué? Porque eso no entra en, es, en, en los caminos es, del Señor. Eso no entra, no entra. Y, y aquí en Oseas 2, 19 dice: Y te desposaré conmigo para siempre. Te desposaré conmigo en justicia, juicio, benignidad. Y misericordia. Amén. Y te desposaré conmigo en fidelidad. Conocerás a Jehová. Aleluya. Por eso no Señor. se trata que tengamos Aleluya. una religión, mi amada. Mi no se trata de que tengas una religión, mi amado. Podría decirte, qué bueno que la tengas. Siempre y cuando sea la correcta. Porque si no estás en la correcta, entonces ya... Estamos teniendo problemas. Pues sí, sí, definitivamente. Entonces...